Gracias, amable televidente, amado yallán. Bueno, eh, como siempre digo, República Dominicana genera mucha información y de momento nos encontramos ataviados con una situación de, de magnitudes sin precedentes porque hablar de la Cámara de Cuentas Intervenida por el principal órgano de persecución de corrupción y entendiendo su, el origen de esta entidad que constitucionalmente le otorga la facultad de fiscalizar de forma autónoma, de forma eh, precisa a cada uno de los órganos que componen el Estado Dominicano y sean ellos los que están perseguidos hoy, porque a donde cae la Cámara de Cuentas, se entiende que es la principal eh, y es la que corresponde para el sistema de justicia y sobre todo tratar temas de corrupción, que las auditorías de Cámara de Cuentas son las que cuentan con mayor eh, rango de legalidad, porque es el órgano principal ...de fiscalización del Estado y es a través de la Cámara de Cuentas que quien debe de dar cada año un informe por, pormenorizado de las auditorías realizadas en todo el Estado. Yo digo que no sé el discurso del presidente en rendición de cuentas con una Cámara de Cuentas intervenida que ha debido de ser esta la que haya presentado en la primera legislatura de cada año todo el informe de cómo andan las instituciones públicas del Estado, producto de las auditorías que ésta ejerce, por mandato o de forma autónoma. Es sin precedente Y por eso es importante que vayamos digiriendo, es decir, aceptando, cosas que nunca antes habíamos visto, el grado de compañerismo que hubo en algún momento, con funcionarios que debieron ser evaluados y finalmente indicados las faltas que tuvieron en su momento. Y que sea la Cámara de Cuentas hoy la que esté perseguida, ya sea por acción u omisión, porque la omisión también se castiga, en el, en, se proscribe en el, en el sistema jurídico nacional y sobre todo administrativo. Y la Cámara de Diputados y Senadores, como ente del Poder Legislativo que tienen la facultad de fiscalizar el Estado, precisamente a través de estos informes, se recibirían los informes más expeditos de cómo andan las cosas en el Estado dominicano. Esperamos que esto no se diluya, producto de la politiquería. Y así aspiramos a ver, por una vez y por todas, hacer justicia en la República Dominicana. En otro orden, yo he estado tratando de llevar a conocimiento de la sociedad la importancia de comprender cuál ha sido la postura del pueblo dominicano desde sus orígenes. Y para muestra la, las distintas entrevistas que ha llevado eh, Telenor precisamente como una, una procura de rescatar la memoria histórica del pueblo dominicano y sobre todo la memoria de las luchas del pueblo dominicano, partiendo de la conformación de la Primera República y su ideólogo, Juan Pablo Duarte, y con él cada una de esas etapas que ha sido el trabajo que ha Diseñado Telenor, la producción ya en la antiguo y demás a quien felicito, porque la gente lo ha cogido a muy grata oportunidad de reconocer este trabajo. Pues Haití tiene la dificultad desde sus orígenes, es el único estado formado a partir de una rebelión, no existía como estado. No era un estado cuando se rebelan y cuando el protectorado francés ya para esa época acuñaba una de las colonias más prósperas del Caribe y del hemisferio occidental. Y conforme se formaba ese estado, al día siguiente ya se erigía como el estado más pobre del mismo espacio insular que ocupa. Y su condición de constitución, que daba por primera vez una especie de procura de pureza, era el Estado, y así lo dice la constitución, de negros. Y la facción de unos 25 mil hombres blancos, fueron exterminados de aquel lado de la isla, o en aquella parte insular de la isla. Los mulatos, casi a la mitad, y de hecho no ha gobernado nunca un mestizo, ni un mulato, sino un negro. Por ende, su condición de mejor condición de vida y ya, erigido como nación, dio al traste con la tranquilidad, pero muy deteriorada por echarla al abandono, o así decirlo, que estaba echado al abandono por España, colonia, la colonia española. Y todos estos desvaríos que su propia gente tuvo que levantarse a partir de, la, de Idealio de Duarte para constituirse en una nación real y efectivamente. Pero aquí blancos, negros, mulatos, siempre convivieron y unificaron criterios de territorio, de religión e idiomas. De aquel lado, el vudú era parte de esa idiosincrasia haitiana y el patois como lenguaje y el francés por sus cimientos y nacimiento. Entonces, República Dominicana nunca ha tenido problemas con el negro, con el blanco, con el mestizo, porque aquí gobernaron negros. Desde el inicio, pasando por Lili, que era más negro que Toussaint Lubertud. Y muchos de ellos, como Báez, descendiente de esclavo y de negro. Nunca fue un problema el racismo. Pero la constitución de Haití posee el racismo intronizado en su propia cultura y sociedad desde su origen. Allí no hay con quién hablar. Y yo quiero ponerle cómo se identifica lo poco que tenemos ahora mismo, porque hasta para la prensa resulta peligroso ir a recoger. Lo que está pasando en Haití, no sabemos qué está pasando en Haití. Así se cierta. Por favor. Te pregunta, te pregunta un amigo televidente, Marcos, dice que ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién vigila? A los vigilantes. En este caso, la constitución establece... está buena. Esta. Él te felicita por tu comentario, pero te pregunta que ¿quién vigila al vigilante? Realmente, ya el, el vigilante, quizás haya una cierta ambigüedad en la constitución pero ciertamente que tenemos el sistema de persecución de la corrupción y es el PECCA, que vigila a los vigilantes, porque en el Estado el artículo 138 establece el régimen administrativo. ¿Y, quién y a partir el Y a partir de ahí, bueno, es de autocontrol y, y, y autonomía, mm. pero ¿qué resulta? Es ahí donde se le con, confiere la condición, porque en un caso... Ciertamente la Cámara de Cuentas a la Procuraduría podría irle a hacer una auditoría porque maneja fondos públicos. Tiene sentido la pregunta, pero está concebida para que haya una, una comprensión de actuaciones, todas en su ámbito, pero la Suprema Corte de Justicia será la responsable de juzgar a quienes vigilan. Entonces yo decía, ahí está, ponme la... La gráfica del Nacional, por favor. No, la, la anterior, ese de CDN. La, nacional. la esa. esa. Haitianos ponen en peligro salud y economía República Dominicana. Esto es un acto de... ¿Se podría calificar al dominicano como nos tienen asediado y castigado moralmente, internacionalmente, desde Canadá, los haitianos? Solamente para procurar debilitarnos en institu la institucionalidad, siendo nosotros el pueblo más solidario con su pueblo, con su gente. Señores, esto es un asunto económico, de seguridad nacional, de salud. Pero eh, la pregunta, Francis, ¿ponen en peligro los haitianos la economía de la República Dominicana? Bueno, porque él lo, lo, lo, lo, lo plantea porque mesa. fíjate, tú tienes un presupuesto el cual está diseñado con una supuesta población cuando aquí también habitan una mayoría predominantemente de, de ascendencia haitiana o de, sí. de nacionalidad haitiana, de la cual no es visible y eso hace debilita el sistema de seguridad del país debilita la economía del país y tú tienes que transar y pensar ¿En qué tanto beneficia cuando el haitiano tiene una concepción más pura de su país y de su solidaridad con su gente? Desde aquí se llevan miles de millones de, de pesos cada fin, fin de semana y nosotros no tenemos, con excepción de los empresarios haitianos que estén de este lado, ninguna inversión importante de esa nación. En cambio, los dominicanos somos los que pagamos la salud, la seguridad, y demás, por ahí tuvo todo lo que tiene que entraña como, como parte de esta comunidad, sin importar si son o no dominicanos. Y eso cuesta bastante al pueblo dominicano. Y eso es parte de lo que se refiere ese artículo. Ahora, para finalizar, la última foto, y yo cierro con esto, para que sepan qué está pasando en Haití. Equipo de unidad contra terrorismo entrarán a Haití a rescatar dominicanos secuestrados. ¿Hasta dónde? Se puede llegar a pensar que el territorio haitiano se pueda mancillar por guardias dominicanos ah. Es que estamos locos. Y es que no, no, no hemos puesto la, la cabeza al revés. Pero es verdad esa información. ¿O es sí, sí, sí, sí. Incluso ya presentaron el equipo SWAT y el avión en donde llegaron. Wow. Entonces... Yo llego hasta ese, un punto. Hasta ese, ese punto yo diría es, que hay que analizarlo. Pero eso es un problema de la, de la, del gobierno haitiano, no de nosotros. Pero precisamente ahí no hay con quién hablar. Y el gobierno haitiano perimió hace unos días. Puede provocar, eso puede provocar una situación. ¿Y qué es lo que se está bueno, provocando de los grupos que están, como decía Yaryan, a los empleados del gobierno actual, que es lo único que le criticamos a, a Luis Abinader, que se dejó instalar en migración, en el Consejo de Migración, en Relaciones exteriores, individuos que estaban proyectados desde las ONG y USAID de los Estados Unidos para producir aquí el cambio que ellos han procurado, que es bueno. la integración insular esperemos, sin pensar en el territorio dominicano como no un vaya, estado libre y soberano. Esperemos que eso no vaya más allá. Bueno. Ojalá. Señores, gracias, Francis. Señores, vamos leyendo a, a que ustedes debemos estar todos pendientes por lo que aquí no se sabe lo que vaya a pasar, dice él. <risa> dice... Vamos a ver lo que dice. No hay forma de decírselo a bueno. través de la red social WhatsApp. Miren, Relate. René, René desde Holanda, escribe: dice ¿Cuándo dedicará de mañana un programa a la eficacia y los efectos secundarios de la COVID-19? ¿O será censurado? ¿Cómo? No, no a la, a la lo que pasa es que con relación a la vacuna, aquí nosotros no tenemos científicos en este programa y hasta tanto la OMS no se expresa, nosotros no podemos ver si están es, eficaz, o no es eficaz. No, tienen ¿Y confundido si tienen algún, con la cantidad de vacunas si que tiene, ya están apareciendo. O ¿eh? si tiene algún tipo de efecto secundario, porque además son varias las vacunas que están entrando. O sea, hay que ver. Mira cómo que, que adelante. Marco Peralta <ríe> ya él hizo la pregunta a Francis sobre quién vigila al vigilante. Iris María, desde la olla Olímpica en San Francisco. Déjenme ver, eh, nos manda esta fotografía y dice: Buen día, es para que por favor nos feliciten a mi hermana Rosana. Felicidades, y a mí, Rosana. Iris María, que cumplimos años ayer. Qué bien. Bueno, cumplieron años ayer, así que felicidades para ella, que cumpla muchos años más, que bien cumplen el mismo día. Excelente, así que felicidades. Me parece gemela, ¿no? Sí. Ahí está. Muchas felicidades, Sí, a ver Romero dice Ya los tres padres de la patria no están No soy racista Pero ya es mejor de abrir la frontera Todas las construcciones son bueno. ellos Y hasta los residenciales son los ¿Y usted los que cree trabajan? que eso justifica para que nosotros Cuidado. desdoblemos La constitución y la ley? Por Dios qué dominicano. Juan somos. desde Pimentel dice mira, estamos La próxima loco, eh. guerra que se a cabo, que será ahí. con Haití Dice que habrá una guerra entre República Dominicana No hasta ¿Quién dice, ¿quién dice. Y Haití Juan desde Pimentel no ah, dice, no okay. hasta Bueno vámonos a la pausa Regresamos en breve cuando regresemos tendremos una entrevista, vamos a ver, eh, tenemos aquí una información interesante, señores, porque quiere abrir. Estará con nosotros Francisco Maggi, presidente de la APMAESFM. La Atmaí. Atmaí. Ah, ¿cómo, ¿Cómo que se llama? Atmaé. Son padres, padre, madres. ¿Y qué más es? Amigo. Maestro, amigo, en llave. Sí, padres y Bien. amigos de la escuela. ¿tú? Ok, Asociación sí. de Padres y Amigos de la Escuela de San Francisco de Macorís. Así que Francisco Mayer estará con nosotros. No se pierda esta entrevista, volvemos en breve.